que soy un fanático de la sensibilidad a la insulina, de hecho es lo que promuevo y de hecho considero que es uno de los factores que me ha ayudado eh, estos últimos años a conseguir fases de volumen bastante controladas, que es un poco lo que habíamos hablado antes, no por esa vía, ¿vale? Pero sí a través de probar eh, varios productos eh, que actúan en sinergia y, y haciendo varias estrategias, estrategias perdón, a nivel nutricional, ¿no? Entonces, al final, me dieron la oportunidad de, de formular un producto el cual yo considero que puede ayudar a, a mejorar esta sensibilidad y ya sea, eh, atendiendo la pregunta, a un usuario normal, natural, en preparación, avanzado, me da igual, ¿vale? La sensibilidad de insulina es básica. Y si conseguimos esto, ¿qué mejoramos? Mejoramos perfil lipídico, mejoramos nivel de triglicéridos, mejoramos las ganancias de músculo esquelético, eh, ¿aumentamos también la sensibilidad de adipocitos? Sí, pero con las dosis que que yo considero que se vende humana este producto realmente si todo lo demás acompaña el estímulo es suficiente como para, para beneficiarnos de, del producto vale así que el producto se llama como no insuprolin vale porque que, que se note a, a lo que va a lo que va dirigido y os digo la, la composición básicamente el, el componente principal va a ser berberina exacto es berberina que digamos que es eh, la prima pequeña de la metformina, no digo hermana porque no es exactamente igual pero sí que es verdad que ...que actúa de forma muy parecida... luego una la berberina, teniendo los papers... ...es que desde el año 2000 tiene más de 4.000 estudios... ...lo cual contrastan su, sus beneficios... ...a nivel del control de la glucemia... ...y luego eh, a nivel intestinal un aspecto muy importante... ...que si alguno habéis probado la metformina... Eh, es, ...es fatal de cara a los niveles de serotonina intestinal... ...por lo tanto produce, hablando mal, diarrea... ¿eh? ...produce diarreas y malestar, gases... ...la berberina no tiene ese efecto... ...y de hecho tiene un efecto beneficioso en eh, ciertas bacterias proteicas que hay a nivel intestinal y en ciertos casos de, de colon irritable y demás, como es mi caso, pues esto ayuda. De hecho, yo he estudiado mucho este tema por eso, porque yo padezco de, de, de colon irritable, dilatación abdominal y tal, y yo tenía que buscar el fármaco perfecto o el suplemento perfecto en este caso, para poder eh, paliar ese problema que tengo y encima controlar los niveles de glucosa, en mi caso una dieta que era muy alta en, en hidratos de carbono, ¿vale? Entonces... La verbena es el principal eh, componente de este producto, con una dosis de 250 miligramos por cápsula, que es una dosis racional para comenzar con, con el producto en sí. Se puede ir escalando, por supuesto, pero como está en sinergia con otra serie de, de extractos herbales, pues la dosis es perfecta en ese sentido. ¿vale? ¿Cuándo lo tomarías? Eh, eso lo, lo voy a indicar al final, ¿vale? porque voy a dar la estrategia que yo emplearía, puesto que la gente lo normal que hace es el levante la toma en ayunas. Yo ahora, atendiendo un poco lo que creo que me ha funcionado, lo, lo diré. Eh, el segundo componente es la banaba, ¿vale? Trae también 250 miligramos y esto lo que hace es eh, la, la enzima milasa, que es la que, digamos, ayuda a asimilar los, los hidratos de carbono, pues tiene cierto efecto, digamos, bloqueante y lo que hace es, a nivel intestinal, eh, ralentizar la absorción de, de la glucosa. Por lo tanto, esto permite unos mejores niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Y ahora un componente que, que quizá a la mayoría no suena y es súper interesante, esto lo conocí a través de un foro, es la Gynema, vale La ginnema, trae 200 miligramos de ginnema, eh, se le conoce como el destructor de azúcar, ¿vale? Y esto, eh, el, lo que hace este extracto herbal, eh, eh, se une a las a las, no me el nombre, a las papilas gustativas, vale lo que te hace es que el, el sabor dulce realmente sea menos intenso. Por lo tanto, reduce los niveles de ansiedad y además, eh, aporta todos los beneficios que, que tiene la berberina a nivel de regulación de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos. Ojo, ojo. A ver. Ojo que hay villanos en Marvel con nombres que acojonan menos. ¿eh? De... No, no, no, Catu.. Destructor de, si, si, de azúcar. Destructor de azúcar. <risas> de de azúcar. Destructor de azúcar. Sí, sí, sí. sí. El terrótero de... La Luego, importante también este suplemento, el efecto que tiene sobre la, las células betas del páncreas, que, que al final eh, la metformina de hecho se utiliza también para eso, para relajar el páncreas, para que no se dé tanta insulina. ...que es lo que sucede a los diabéticos, al final el páncreas se agota de producir altos niveles de insulina, ¿vale? Entonces, eh, eh, es muy bueno de cara a regular eso. Siguiente... Una, sí, una cosilla dime, dime. que sería interesante. Eh, a ver, el tema de la, de la sensibilidad a la insulina es uno de, sabemos que es uno de los males de la sociedad... ...y que sobre todo en el culturismo... Eh, es muy notable cuando, cuando tenemos problemas de sensibilidad a la insulina. Yo creo que todos en fase de volumen os ha habido tal lo que ha estado comentando sí. antes Fran, la comida no entra, ha habido, sabemos que hay técnicas, que la manipulación de los hidratos y tal, que fomentan, pues además este suplemento, evidentemente, que está formulado de puta madre, eh, va a ayudar a eso porque es fundamental y es eh, una llave de la salud y del progreso, además, en el culturismo, tener una correcta sensibilidad a la insulina. Eh, yo creo que el 90% de los preparadores modernos saben de la importancia de, de tener esto eh, perfectamente adecuado porque, como digo, si veis la diferencia de las etapas de volumen, como se enfocaban antiguamente, a como se enfocan ahora, vais a ver que hay una diferencia abismal, ¿por qué? Porque sabemos que la clave va a ser siempre mantener la correcta eh, sensibilidad a la insulina. Y en este caso, si podemos evitar el uso de un fármaco como la metformina incluso la misma insulina inyectable pues mejor que mejor y encima nos aporta ciertos beneficios. Otro componente que tengo, estoy leyendo aquí porque aquí es donde tengo el listado de, de componentes, que si no me quedaría yo el golpe y lo miraría, eh, el extracto de canela, ¿vale? El extracto de canela trae 150 miligramos, todos sabéis, la canela ceilán, eh, nos aporta bastantes beneficios a nivel, a nivel inflamatorio es antiinflamatoria, y luego también ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Ah, lo vais a tener disponible, eh, lo ha formulado aquí un servidor, también en parte con ayuda de, del amigo Sergio, y lo tenéis en más músculo, a partir del de mes código, que viene. A partir del mes que viene por el tema de la huelga de transporte y muy importante en crear el código OSESDIT. No, no el, el, suyo también, el suyo también, pero OSESDIT sobre todo, ¿vale? Así que nada, esto.